Buenos días, tardes o noches, no sé a qué hora se vea este video... ...pero bienvenidos al canal del Dr. Ser. En este video vamos a hablar sobre... ...matemáticas y sistema de unidades en la física. Al saber qué es la física ciencia que nos permita analizar, describir, comprender y pronosticar la naturaleza, requerimos un idioma universal para poder compartir esta ciencia entre compañeros, entre amigos, entre familiares, entre estudiantes y alumnos y maestros. Algo importante es que experiencias de cada uno son subjetivas y podemos suponer que un acontecimiento se puede sentir de diferente manera a pesar de tener las mismas condiciones, en menos palabras se requiere un lenguaje que pueda describir objetivamente qué tanto es tantito, este lenguaje nos debe permitir deducir las implicaciones de las condiciones hacia las consecuencias, es decir, al reproducir un fenómeno variando una condición la consecuencia variará de acuerdo con el cambio realizado y se busca comprender ¿Cómo influyen estas variaciones? En ocasiones, al aumentar la condición, la consecuencia también aumentará. Pero puede que, al aumentar la condición, la consecuencia reduzca en intensidad u otro factor. Viendo la necesidad de interpretar las condiciones y consecuencias de forma objetiva, la física utiliza las matemáticas, pues es un lenguaje objetivo, fácil de entender al igual que se adapta a la representación de la naturaleza de forma sencilla. Usando valores matemáticos podemos decir que al aumentar cierto factor el doble, la consecuencia puede variar en una proporción establecida por el fenómeno. No necesariamente es el doble, no a fuerza será la mitad. Ahora, como se habla de sucesos de la naturaleza, estas magnitudes deben de ser acompañadas por un apellido. Si tratáramos de explicar algo sin este apellido, no se entiende claramente lo que se quiere comunicar. Aquí tenemos un ejemplo. Tengo 18 que comen media una al día. Este es un enuncio que se quitaron los apellidos y como vemos no se entiende de qué se habla. Pero si ponemos algunos apellidos se tiene... Tengo 18 alumnos que comen media clase una forma al día. Enunciado que los valores contienen un apellido, pero no tiene sentido en un contexto real. Al colocar los apellidos correctos obtenemos la, la idea que se deseaba. Tengo 18 peces que comen media cucharadita una vez al día. Eso indica que para que los números tengan sentido físico necesitamos sustantivos que representen correctamente lo que se habla. Así surge El de unidades. un conjunto de elementos que nos describen propiedades físicas de la naturaleza, como distancia, tiempo, presión, temperatura, etc. En videos futuros presentaremos las unidades más a fondo. De esta forma se puede hablar en un lenguaje físico, considerando la magnitud y la propiedad de la que se habla. Y gracias a ecuaciones matemáticas se puede encontrar la relación entre condiciones y consecuencias del fenómeno, respetando sus unidades respectivas. En conclusión y en síntesis... La física se apoya del sistema de unidades para expresar los conceptos de manera objetiva y adecuada, mientras que usa la matemática para determinar magnitudes y también traducir las condiciones en consecuencias conservando las propiedades involucradas correspondientes.